Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y les doy la bienvenida a este programa Escuela Sabática Universitaria. Hoy me encuentro aquí con un grupo de amigos que me ayudarán a tener el repaso de, de, de la Biblia. Eh, me gustaría que se presentaran y también con su nombre me gustaría que dijeran cuál es su planta favorita. Ok, mi nombre es Uriel Suárez y una de las plantas que más me gustan son los girasoles. Hola, mi nombre es Aray Prado y una de las plantas, flores que más me gustan son los tulipales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Alcántara. Una de las flores, diría yo, que más me gustan son los girasoles, como dice Uriel, porque a mi esposa también le gusta. Ay, oh, qué lindo. Y yo soy Valeria Rodríguez y creo que mis flores favoritas son las peonias. Bueno, vamos a comenzar de lleno con esta lección. Te invito a que nos ayudes con oración. Vamos a orar. Padre de amor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos acompañes y nos dirijas en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, como vamos a comenzar ahorita con el repaso de la Biblia, me gustaría decirles el título de, del repaso de hoy. Se titula Morir como una semilla. Y esta lección habla un poquito acerca de algunos pasos, eh, su misión, cómo a veces nosotros nos desviamos un poquito del camino, pero como menciona la lección, la semilla de trigo siempre florece donde quiera que esté. Así que para comenzar me gustaría hacerles una pregunta. Si sabemos que la voluntad de Dios es la mejor para nosotros, ¿por qué a veces nos cuesta tanto aceptarla? ¿Qué piensan ustedes? Creo que en general resulta uh -huh. complicado eh, como ser abnegado, ¿no? Incluso no necesariamente refiriéndonos a la voluntad de Dios, en el contexto cotidiano de la convivencia, uno como que tiene ese instinto natural de pretender que su opinión o su postura sea la que prevalezca. Y cuando te topas con otra que, que, vaya, uh -huh. que es contraria, como que si bien te va, logras negociar un acuerdo mutuo, pero como que no estamos acostumbrados a someternos, ¿no? A ser abnegados. Sí, lo que pasa es que yo pienso que, al menos para mí, eh, aceptar la voluntad de Dios a veces requiere que renuncie a algunas cosas que a mí a veces me gustan. ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues me cuesta trabajo ¿no? eh, tomar esa decisión de, de aceptar porque hay un gusto, hay, hay, hay algo aquí dentro de mí que, que me dice que no. Yo comparto pensamiento con Jaime porque creo que algunas veces nos cuesta trabajo saber que a lo mejor los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Incluso tratamos de ayudar a Dios, de, ay, esta es tu voluntad, pero a lo mejor podría ser así, Señor. Entonces creo que la cuestión de aceptar la voluntad de Dios o... Mm, querer tener la voluntad de Dios en nuestras vidas Es difícil justamente por los deseos Que nosotros tenemos Que incluso a veces podrían ser egoístas Claro que sí, igual Como mencionábamos, qué difícil es despojarnos De lo que a nuestro parecer Es lo correcto, es lo mejor Es como, ¿sabes qué? Tú tienes estos planes, pero mira, esto está más cerca y me queda un poquito mejor. Y mira, a mi familia también le va a hacer bien. Y también a los niños y también a mi esposa o también en la escuela, lo que sea. Entonces nosotros sabemos que es difícil despojarnos de eso. Hablando de despojarnos de las cosas, me gustaría que fuéramos a Filipenses 2, 5 al 9. Que habla un poquito sobre cómo despojarnos, cómo hacer para nosotros poder seguir los caminos de Dios sin titubear tanto. Bueno, lo voy a leer y dice la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo el nombre. Sí, es, es, es bonito cómo lo menciona, pero también podemos encontrar aquí lo que decía Jaime hace unos momentos sobre los derechos, que es lo que menciona también la, la lección. Los derechos y la cultura en general en la que vivimos ahorita es muy de derechos y yo tengo esto y también tengo obligaciones, pero mira, la ley me tiene que dar esto porque esto es lo que me corresponde, esto es lo que a mí me toca, simplemente porque soy una persona. Entonces, ¿qué nos puede decir estos, estos versículos que acabamos de leer sobre, sobre esto? Eh, ahí se me hace bien interesante lo que comentas, Vale, porque eh, usualmente los, los humanos tenemos la tendencia a exigir nuestros derechos, pero a reservarnos el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Y a ver, si somos sujetos de derechos, tenemos esta libertad que de hecho eh, Dios nos concede desde el inicio, ¿no? Él nos dice lo bueno, lo que espera de nosotros, pero nunca nos obliga, siempre permite que... Ejercitemos nuestra voluntad para tomar las decisiones. Y en estos textos que Sarai leyó, se menciona cómo voluntariamente Jesús asumió el rol de un siervo, de humano, a pesar de, de él ser Dios, el mismo. ¿no? Y particularmente en el versículo 9, nos hace reflexionar que si una persona que fue exaltada sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, un Dios tuvo esta actitud y se sometió a la voluntad del padre, pues con más razón nosotros deberíamos hacerlo, ¿no? Porque creo que ese es un ejemplo de, de, de un modelo que nosotros debemos emular. Y si Dios, o sea, si Jesús mismo lo hizo, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo? Claro que sí, o sea, es como lo que tú mencionas de los derechos, de las obligaciones, todo eso es un conjunto de cosas que a nosotros nos van a ayudar para poder estar en comunión y poder aprender lo que realmente Él quiere que, que sepamos. Avanzando un poquito, me gustaría tocar el punto de la voluntad de Dios. Muchas veces podemos eh, asegurarnos o, o querer pensar que si conociéramos la voluntad de Dios, sacrificaríamos todo por eso. Y si yo conocía la voluntad de Dios, pues yo me dejaría guiar un poquito mejor. Pero yo no creo que sea así porque a lo mejor quizás seguiríamos poniéndole peros.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 para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, creo que una de las cosas que podemos eh, utilizar para comprobar cuál es la voluntad de Dios, es conocer a la persona cuya voluntad pretendemos seguir, ¿no? Y la cualidad que refiere el texto es la misericordia, tengamos una verdadera comprensión de las misericordias de Dios para nosotros, ¿no? Y a veces uno racionaliza las cosas como tú referías y como que trata de encontrarle triquiñuelas a lo que Dios nos dice que debemos hacer, porque no todo está determinado, no tenemos un manual de instrucciones específicas que diga, eh, toma este camino, levántate a tal hora, sino que tenemos principios y, y, y esa guía que uno en la relación espiritual desarrolla con Dios, entonces hay que conocerlo. Okay. Algo también interesante en el siguiente versículo dice No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente Y uno de los puntos que podemos rescatar allí es que nosotros podemos permitir que nuestra mente se renueve Y algo interesante es que actualmente, no sé si a ustedes han escuchado Que en redes sociales o en nuestro mundo eh, hay como tendencia a la salud espiritual Pero esa salud espiritual en la que si nosotros manifestamos algo se va a cumplir y es algo que muchas personas están optando. Y muchas veces pensamos que si lo manifestamos como la gente dice, se van a cumplir nuestros deseos. Pero, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Realmente es la voluntad de Dios eh, los planes que a lo mejor nosotros queremos? Creo que debemos nosotros como cristianos apartar esos pensamientos que el mundo nos eh, intenta pues, sumar y más bien renovar nuestra mente y enfocarnos en que la voluntad de Dios pues va a cumplirse nuestra vida y que se eso de nuestro corazón. Así es. Está muy interesante lo que estamos platicando, pero tenemos que ir a una breve pausa. Así que los invito a que se queden con nosotros y en un momento más volvemos. La muerte es el resultado y el castigo por el pecado. Y por otro lado, nuestra vida con Dios comienza con la muerte. La muerte al pecado. La Biblia quiere decir exactamente eso. Con muertos al pecado. No dice que conseguimos la vida eterna muriendo literalmente. No podemos pagar nuestros pecados con nuestra propia muerte. No hay mérito salvífico en nuestra muerte. La única muerte literal que cuenta para nuestra salvación es la muerte de Jesucristo en la cruz. La muerte al pecado entonces significa aceptar el señorío de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y rechazar el control del pecado. Somos transformados a la imagen y la mente de Cristo, quien no consideró aferrarse al poder, sino que se inclinó hacia la tierra y adoptó nuestra condición y nuestro lugar con el propósito de salvarnos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando acerca de la voluntad de Dios. Y Jaime, nos ibas a extender tu comentario. Sí, la otra parte de la lección eh, que menciona es nos ofrezcamos como sacrificio vivo a Dios. Es decir, hay cosas, más bien el pecado, nosotros tenemos que renunciar al pecado para que eh, Dios pueda entrar en nosotros y Dios pueda transformarnos. Ese es el sacrificio que debemos hacer, ¿no? Dejar el pasado y entonces seguir, continuar, con, como lo hizo el mismo Jesús, eh, no escatimó nada, al contrario, dejó todo, dice por amor a nosotros, ¿no? Eh, se hizo, a, ahora sí, murió en la cruz y, y para darnos esperanza. Sí, y un punto importante en toda esta lección es escuchar. La clave está en saber escuchar lo que Dios nos quiere decir. Una historia importante de, de, de la lección sobre escuchar es la de Samuel. ¿Nos ayudarías, Jaime, a, a ver un poquito el panorama? Sí, tal vez eh, la historia nos habla de... de, de en, de un anciano que tenía dos hijos, ¿no? Y malvados, que no escucharon la voz de Dios. Es más, ellos, como decía, mencionó Saraí, eh, la, la renovación de nuestra mente. Eh, ellos tenían en mente otras cosas que no eran prioridades, ¿no? Eh, y sus hijos eran malvados y no escuchaban a Dios. Y el, la otra historia es de Samuel, el niño que sí escuchó a Dios. Eh, un, Dios le hablaba y entonces... Eh, Samuel sí escuchó y recibieron advertencias desde luego de parte de Dios que debían cambiar su conducta finalmente pues eh, cada uno recibió el, el, el, la consecuencia de, de no escuchar sí. la, la voz de Dios. Qué interesante no ver cómo ciertas actitudes, eh, pensamientos, acciones pueden hacer que dos historias sean completamente opuestas y claramente con finales distintos. Me gustaría que comentáramos un poquito sobre qué contraste eh, se puede ver aquí entre los que escuchan y los que no a Dios. Eh, hay un contraste evidente, como bien mencionaba ja eh, Jaime, eh, el tema de los hijos de Elí o el contexto de ellos era una persona que no está dispuesta a escuchar y es que cuando Dios habla, o cuando el Espíritu de Dios nos habla, ustedes como comunicólogas seguro, seguro lo, lo saben, hay un emisor de un mensaje, pero se requiere que el receptor tenga las condiciones para recibirlo y después que exista una respuesta, o una retroalimentación. ¿no? Entonces, lo mismo aplica para el proceso de comunicación con Dios. El Espíritu Santo nos habla, solo si estamos en el canal lo podemos escuchar y espera una respuesta. ¿no? Y hay una ilustración en la lección en donde se dice que nosotros debemos de poner la palanca en neutral. Porque si ya nosotros tenemos la reversa bien metida o la velocidad pues no, no vamos a atender esa, esa indicación de, de Dios, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos en neutral y abrimos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón a la voz de Dios, Él nos habla y nosotros podemos responder, como fue el caso de, de Samuel, en contraste con los hijos de Eli. Sí, y tal, y tal vez, eh, tomando lo que mencionas, es decir, debemos dejar a un lado esos deseos que nosotros tenemos, ¿no? Eh, renunciar, por eso es morir, a, a los deseos de la carne, también que menciona, ¿no? Ese sería el sacrificio vivo, ¿no? Exacto. Y es bien difícil. Por eso es un sacrificio, porque nos cuesta demasiado renunciar a lo que nosotros queremos por aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Sí, es. Sí. Bueno, como hemos estado platicando un poquito sobre esto, ¿qué difícil es, no? Sabemos que debemos hacerlo, sabemos que es lo correcto, pero ah, ¿qué difícil es sacrificar, como mencionaba Saraí? Y es ahí donde tenemos un, un punto donde entramos en la autosuficiencia, donde entramos en el yo puedo, yo quiero, esto es mejor, esto se ve más bonito, esto me conviene más, dependiendo del momento. Y en la Biblia se mencionan varios ejemplos de personas que fueron autosuficientes, entre ellos Eva. Eva, además de que pecó este, porque creyó que era lo mejor, pecó porque se creyó autosuficiente, menciona la lección, para poder decidir lo que era mejor y lo que era más conveniente en ese momento. Igual sabemos que se le entregó a su esposo y pues las consecuencias las venimos pagando hasta ahora. Y en la Biblia, en la lección mejor dicho, nos menciona la historia de Saúl. Saúl nos muestra los pasos, los pasos perdón, hacia la autosuficiencia. Nos lo explica claramente en 1 Samuel 13, 1 al 14. Pues me gustaría que después de que Sarai nos ayude con la lectura, platicamos un poquito de qué hizo Saúl que lo llevó a su propia ruina, hablando de la autosuficiencia. Ok, bueno, eh, en este momento eh, voy a leer el versículo 1, porque creo que es importante. Saúl uh -huh. tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. Creo que el aspecto de la juventud para ese momento también es importante. Eh, más adelante empieza a contar la historia que el pueblo de Israel se encontraba en un conflicto, está en una guerra y... Cuando el pueblo de Israel ganaba, pues se le celebraban con un holocausto. Y en el versículo 9, terminó la guerra, ¿no? Y en el versículo 9 dice, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Esto es importante recalcar porque quien ofrecía el sacrificio no era Saúl, o no debería de ser Saúl, debía ser Samuel. Y en el momento en el que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel, Saúl salió a recibirlo y lo saludó, todo normal. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbanda, desbandaba y tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se iban este, y se marchaban, pensé, los filisteos ya están por atacarme y ni siquiera he implorado al Señor. Por eso me atreví, atreví a ofrecer el holocausto. Y Samuel le dice, eres un necio. Creo que con eso podemos simplificar esta historia. Ahí lo, lo interesante que me resulta a mí es que incluso la, la forma de, de, en que esta historia está redactada, está, o sea, los verbos están conjugados en primera persona, ¿no? El ejemplo gramatical claro de autosuficiencia, yo vi, eh, me dije, me dije, me esforcé. Entonces creo que es el principal enemigo de la, de la dependencia de Dios, ¿no? O en este caso de la de la abnegación o del, del sacrificio. Sí, sabemos que él era, era, era una persona que el pueblo conocía, era una persona que ganaba batallas, pero pues no por eso él iba a darse el, el, el lujo, por decirlo de alguna manera, de hacer el, el sacrificio, de poder decir, ¿sabes qué? Tú no llegaste y yo, dentro de lo que cabe, soy una buena persona, soy mira lo que he logrado, mira lo que soy, yo también puedo hacer el sacrificio. Incluso por supuesto, ¿no? Y me llama mucho la atención la parte en que dice, eh, pues como vi que tú no llegabas y ya íbamos a perder, pues lo puedo hacer yo, ¿no? El querer ayudar a Dios también nos pone como en ese papel de autosuficiencia. Si Dios no puede o si alguien más no lo hace, yo lo puedo hacer, aunque no sea la voluntad de Dios o sus mandatos. Sí. Bueno, vamos a pasar a la pregunta del experto. La pregunta es, basados en el mensaje de Zacarías 4, ¿Qué nos enseña esto sobre la, sobre la relación entre el Espíritu Santo y las cosas prácticas que hacemos? Bien, considero que este es un capítulo bastante interesante, Zacarías 4 Pero llámame atención que se, se pone un principio Es el principio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras decisiones diarias Quiero compartir con ustedes solo un versículo que se encuentra en este capítulo, Zacarías 4, y es el versículo número 6. Entonces siguió diciéndome estas palabras de Jehová para Sorobabel, perdón, y dice, No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Es interesante que el aceite de olivo representaba al Espíritu Santo. Era quien alumbraba este aceite, era el que se colocaba en el candelabro y alumbraba el santuario. Así que lo que nos está diciendo aquí es que la relación tiene que ser en que nosotros reconozcamos que no es mi capacidad, no es lo que yo puedo hacer, no son mis habilidades, sino la presencia de Dios en mi día a día, en lo que yo hago a cada momento, lo que me capacitará para hacer la voluntad de Dios y para poder vivir a la altura de lo que Dios quiere. Porque dice, no con ejército, no con la ayuda de otros, ni con fuerza, no con mi fuerza, sino con qué, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, en la medida en que yo permito que el Espíritu Santo tome posesión de mí, mis acciones diarias reflejarán que es Él actuando a través de mí. Y entonces... El Espíritu Santo santificará mi vida y yo viviré y me conduciré de acuerdo a los estándares que Dios tiene para mí. Agradecemos al experto por esta respuesta y gracias por enriquecer nuestro estudio de la Biblia. Nosotros aquí estábamos comentando sobre la autosuficiencia. ¿Qué significa ser autosuficiente? La Biblia nos, nos, nos expresa varios ejemplos de personas que fueron autosuficientes como Saúl. Y nosotros aquí platicando, pues sabemos que sustituir a Dios es, es muy fácil y normalmente se busca. Así como cuando nos sentimos tristes, salimos a buscar algo que nos haga feliz. Cuando nos sentimos incompetentes, quizá salimos a buscar experiencias que nos generen placer, que nos generen sentirnos otra vez con vida. Y hablando de esto, me gustaría que platicáramos de... Algunas cosas que podrían sustituir a Dios. Sí, el primero eh, es interesante que lo que menciona la lección eh, de utilizar la lógica humana. Yo me quedé pensando y a veces que podemos utilizar esta expresión. Ah, eso es lógico, lógico que lo hagas. Pues es lógico que te pase porque te, uh -huh. te, te causó, Hiciste esto o aquello, no? Y, y, y esa, eso lo que es lógico a veces. Los, los sustituimos por Dios. Y la otra, la otra expresión también es ah, ah, bueno, fue experiencia que tuve en el pasado, y entonces eh, pues ya no lo voy a, ya no voy a tomar la decisión de esta o, o aquella manera, ¿no? Y cuando utilizamos esas dos expresiones, lo lógico y la experiencia, entonces en vez de utilizar, sustituimos esas dos por en vez de utilizar a Dios para que nos pueda dirigir, nos pueda re reorientar, entonces estamos eh, tomando una decisión equivocada. Así es. Otro de los sustitutos puede ser bloquear nuestra mente en vez de buscar las soluciones divinas, porque pues tenemos el problema, nuestra situación enfrente y lo que mejor hacemos es cerrar nuestra mente e ignorar esa situación y en vez de hacer eso debemos de buscar a Dios. Ok, otra, otra de las ideas que se presentan por acá es eh, escapar de la realidad y esquivar a Dios cuando lo que necesitamos es tener comunión con Dios para poder eh, recibir su poder divino ¿no? Eh, y yo creo que eh, tenemos muchísimos escenarios en donde la gente pretende escapar de la realidad, ¿no? Y es que a veces, eh, como que a nivel racional, nosotros entendemos que para poder resolver nuestros problemas tenemos que ser una entrega total, escuchar a Dios, resistir en el crisol, eh, que Él nos ayuda, que Él nos da esperanza. Pero en el contexto real, práctico, cotidiano, es todo un desafío, ¿no? Sí. Y a veces la, la salida más... Fácil es intentar escapar de la realidad con eh, alguna aventura, alguna eh, relación, con alguna actividad. Y por eso es que nuestra sociedad está... Nosotros mismos batallamos con tantos hábitos, ¿no? Como la adicción al internet, las series, porque te haces un escape a través de una actividad. Los casinos, la drogadicción. O sea, todas estas situaciones nos hacen escapar y, y nos hacen engañarnos para pensar que ellos pueden sustituir lo que originalmente Dios tendría que darnos, ¿no? Sí, y tal vez en comentando, haciendo un comentario anexo, el poder que tiene la mente de poder ahora sí eh, llevarnos a todas esas decisiones equivocadas, ¿no? No dejamos al Espíritu Santo que entre en nuestra en nuestro ser y que él pueda conducirnos. Porque la mente la podemos utilizar para bien o para mal, pero en la medida que yo tengo una experiencia con Dios una, una experiencia uh, transformadora, diaria, y eso y eso tiene que ver con ese estudio diario, con, con pedirle a Dios, con orar, eh, con compartir eh, lo, lo bueno. Eh, en esa medida Dios nos, nos da el Espíritu que está dispuesto a darnoslos y nos ayuda. Eh, para tomar esas decisiones en, en esos momentos difíciles, ¿no? de luchar con nuestra mente, que Dios no me escucha, que Dios se alejó eh, y de sustituir a Dios. Bueno, sí, sí. yo creo que caemos muchas veces en el estrés, en el estrés de las situaciones, de las circunstancias, de lo que está pasando. Dios está conmigo, me está ayudando, no me está ayudando, me contesta, no me contesta, está guardando silencio. Todas esas circunstancias son las que nos hacen a nosotros estar aprensivos, a la defensiva incluso, entonces, me gustaría que comentáramos un poquito, platicando. Cuando estás estresado, ¿qué haces? ¿Qué haces para desestresarte normalmente? Pues, por ejemplo, cuando yo me siento muy estresado, eh, trato de relajarme de alguna manera, ¿no? Pero eh, sé que debería buscar una forma tal vez más saludable de drenar ese estrés, pero de pronto es como que no, no quieres saber nada más y lo que haces es... Prepararte un snack y ver una serie, ¿no? Como, como intentando escaparte del estrés. Uh -huh. eh, sé que hay otras formas, como salir a dar una caminata, por ejemplo, que podría ser más saludable, pero eh, de alguna manera es, es la forma en que ¿Te ayuda? en que lo, lo he canalizado, ¿no? Ay, en lo personal creo que incluso aplica el sustituto que, que yo mencioné hace rato, el bloquear. Eh, esa situación, porque lo hago? O sea, es como que, ay, está esta situación y la ignoro, ¿no? Entonces creo que me pasa como a Uriel y como, o sea, como que mi primer salida es comer y está mal, lo sé. Sí, cuando estoy estresado lo que me pasa es que me duele la cabeza y también tengo un síndrome, metab del me mi metabolismo a veces se altera. Eh, eh, ya lo tengo identificado, entonces eh, tengo que eh, eh, hacer otras cosas, ¿no? Y a veces te olvidas de pedirle a Dios, ¿sabes qué? Dios, ayúdame, estoy estresado, este, ayúdame a salir de esto, ¿no? Eh, y bueno, eso es lo que me pasa. Bueno, muchísimas gracias por compartir todos sus, sus comentarios en esta lección. Con estas experiencias que acabamos de comentar, pues no hay que olvidarnos de que Dios está ahí para nosotros y que... Él quiere ayudarnos y, pues ya sabemos, no buscar sustitutos para buscarlo en cosas que no nos van a traer nada bueno, sino que ahí se encuentra él, ahí está y debemos echar mano de él. Agradecemos a ustedes por quedarse con nosotros en este estudio de la lección. Eh, nos vemos en una edición más de Escuela Sabática Universitaria. Nos vemos pronto.